un día especialmente feliz para, para el Ministerio por varios motivos. Uno, no es tan sencillo concitar a lectores, a escritores presentes y futuros de vuestra edad en el Ministerio y siendo los protagonistas. El agradecimiento... Eh, yo creo que debido es a los docentes, que fuera de vuestro horario laboral habéis sabido transmitir esa, esa misma pasión y ese mismo amor por la palabra, por la palabra escrita, por la lectura y abrir un futuro uh, para todos los alumnos que yo desde aquí pues os quiero, os quiero agradecer y quiero reivindicar vuestro trabajo como docentes pero también como mediadores de cultura y de lectura impagables e insustituibles. Ella decía que había puesto que no sabía muy bien cómo juzgar las cosas y había puesto todo eh, en la boca de una jovencilla que era como una sombra. Pero eso no es cierto. Dentro de Andrea está el espíritu juvenil, el espíritu un poco de rebeldía y eso es lo que llega a la gente joven, vosotros lo sabéis. Yo creo que cada libro que lees te afecta mucho a la hora de escribir. Y a mí personalmente nada, lo considero una obra súper sencilla pero que se introduce eh, fenomenal. Eh, al final te afecta de una forma que, de la que ni siquiera tú te estás dando cuenta. Eh... Entonces, os veo a todos que estáis en el momento más quizás más importante de la vida, en el que la creación brota. He leído yo también, no sé si todos, pero algunos de los textos, y realmente me, me, ha, me, ha, me ha encantado ver qué bien escritos están y cuánta creatividad y cómo los personajes generan personajes. Tanto la lectura como la escritura no están eh, al alcance de todos. ¿no? Hay muchas barreras que se interponen entre, en ese camino hacia el conocimiento de lo, de lo literario y de, esas, de esos autores y de esas autoras que nos pueden descubrir un mundo y que, además, nos pueden dar los instrumentos necesarios para que nosotros mismos podamos descubrirnos a nosotros mismos. ¿no? Sí, es más, la primera vez que lo leí fue en Primero de eso, entonces, en bachillerato lo releí para el instituto y desde siempre pues, me cambió mi forma de ver la, la forma de escribir porque tiene una forma muy peculiar de redactar y profundiza muchísimo en la psicología de los personajes y es algo que me gusta. Me gusta mucho que vosotros hayáis alzado la voz tomando prestada una voz tan especial como es la de, la de Carmen Laforet y estoy segura de que el eco que de ella queda y que va a quedar para siempre os va a seguir iluminando como a mí me ha venido y me sigue iluminando desde que tuve la suerte de descubrirla muy jovencita porque mi madre era profesora ahí y fue a través de ella que, que llegué a la FORET. quería hacer un diario de, de Andrea la protagonista eh, entonces pues representé cada cada personaje eh, de una una manera porque todo el vídeo, todos los personajes que aparecen, eh, los he hecho yo. Cuando aparecen dos, dos personajes, los soy yo las dos veces. Entonces quería, bueno, eso, darle un punto más original y presentarlo desde la visión de Andrea. Pues en este caso, la idea de la composición sí tenía ese, ese, esos, esos puntos ¿no? de oscuridad y salida hacia la luz, que, que, bueno, que yo creo que refleja la, también la novela y también, obviamente, las, las obras de, de, los, de los participantes en el concurso. Bueno, les leí las bases, pero los libros no parecían ser como lo más llamativo y les dije que si al final conseguían ganar el primer premio les ponía un 10. <risa> Así que tienen un día en la materia, pero hasta que no termine el curso no consiguen el 10, o sea que todavía están trabajando en ello. Nos vemos en el siguiente concurso. El primer certamen de literario de Carmen Laforet, se ha puesto en marcha desde la Dirección General de Libro y Fomento de la Lectura, se puso en marcha el año pasado con motivo del centenario del nacimiento de la autora. Ha tenido un éxito eh, asombroso, ha tenido una buena acogida y nos encontramos muy satisfechos con, con el resultado. Se puso en marcha para fomentar la lectura entre los jóvenes a través de la figura de la escritora y eh, creemos que aparte de conectar con ellos y de impulsar la lectura, también ha sido una manera de impulsar la creatividad y para que tenga el mismo éxito más en el, en el futuro. Entre vosotros hay ya no futuros, sino presentes, no solo escritoras y escritores, sino escenógrafos, cineastas, eh, guionistas de cómic, dibujantes, ilustradores, creadores, en fin. Así que por favor, seguid cultivándolo, tenéis un futuro maravilloso delante de vosotros y de verdad gracias, gracias a los profesores y a las profesoras y a los centros. Visto el resultado, visto la importancia que tiene y cómo podemos ayudar y acompañaros en ese fomento de la creatividad, Carmen Laforet ha venido para quedarse y os anunciamos que vamos a seguir y ya vamos a convocar, en cuanto podamos, el segundo certamen literario de Carmen Laforet. Así que, por favor, presentaos y difundidlo. Muchísimas gracias y damos el acto por finalizado. Gracias.